Lo más sorprendente de tus deportes favoritos, las jugadas más sobresalientes, los momentos que más impactaron, la alineación con más información. Y hablando de coronarse, vamos a celebrar a un mexicano histórico. Y el equipo más entretenido. Fue ya, a ver, super chaco, chaco, super Chaco. Lo más actual del mundo deportivo está en Más Deporte, este domingo, en tu n vivimos tu pasión la superestrella de los bienvenidos a República Deportiva. entérate de lo mejor del mundo deportivo con un talento que ya conoces con enlaces y todo un mundo de información y entérate sobre tus figuras favoritas cayó Saúl. estamos seguros de que te vas a levantar y aún más fuerte este es el destino perfecto para la afición Pública Deportiva, todos los domingos, en tu DN vivimos tu pasión. Por años te hemos mantenido al tanto de los deportes. Sigue la tradición de cada domingo. Noticias, marcadores y los mejores acontecimientos cada semana. Lo más espectacular del mundo deportivo. Vota por tu acción favorita de la jornada. Lo bueno, lo malo y lo sorprendente está en acción. Domingo 2 de la tarde de vivimos tu pasión Muy buenas noches Bienvenidos a Contacto Deportivo Para estar en contacto con los deportes Tienes que estar informado Con las últimas noticias Porque hay goles estados de gran calidad técnica y táctica. Ponte al día con nosotros. Estaba León, que eran mucho más favoritos que, eh, que Pumas. Y Pumas terminó llegando a la final. En Contacto Deportivo. Una cantidad de estrellas le Esta a... noche, tu DM, vivimos tu pasión. Como este club no existe otro Aquí sabemos de fútbol Información, opinión y fútbol Debate, exclusivas y mucho más Con una inigualable alineación Lo que quieres saber está en Fútbol Club Esta semana Te vivimos tu pasión en esta mesa, domina el balón Son excusas que hay en el camino para empezar a moverle al campeonato Que a mí no me gusta, ¿no? El problema no es que pasen 12, el problema es que pasen 12 de 18 Lo más destacado dentro y fuera de la cancha Una mesa, cuatro expertos El programa donde lo platicamos todo Línea de cuatro Esta noche En tu DN, vivimos tu pasión Termina tu semana con buen humor, enterándote de los eventos deportivos. Eh, creo que fue justo lo que pasó ayer en las ¿no? Te, te contamos los detalles de los deportes nacionales e internacionales. El Valle, torneo tras torneo, es su décimo título consecutivo. Reportajes, noticias y los acontecimientos más importantes. Acompáñanos en La Jugada. Domingo, 10 de la noche. En tu DM, vivimos tu pasión. Saludos, bienvenidos a Misión Europa, edición especial. Una exclusivamente... forma distinta de enterarte de lo que pasa en las ligas europeas. Pero bueno, así es el fútbol. Piensa que le haga falta Lo último en noticias de tus estrellas deportivas y equipos favoritos. Repasar lo que ha sido el temporadón del submarino amarillo en esta Nuestra vuelta. Nuestra misión a... es informarte en Misión Europa. Esta ya semana, 4 de la, la tarde. Tu para... DM, vivimos tu pasión. ¡Llegó el momento! Es tiempo de brillar en el plato. Disfruta con nosotros de emociones imparables en cada entrada. Momentos sorprendentes y todas las acciones que mueven el marcador. Lo mejor de la LMB se vive en Grand Slam 2DN. Este miércoles, en 2DN, vivimos tu pasión.